El grado interinstitucional en educación está pasando por un momento interesante, eh, por lo menos así pareciera indicarlo el tipo de reconocimientos que, que a, se le han otorgado al programa en los últimos meses. El programa acaba de ser acreditado por eh, el, el CNA y el Ministerio de Educación por 10 años, que es como el, el máximo tiempo que le pueden dar a un programa eh, para acreditarlo. Eh, y el programa acaba de recibir la certificación o el premio internacional por la Agencia Universitaria Iberoamericana de Postgrados eh, con sede en, en, en España y Portugal. Pero el impacto principal no solamente es eh, mostrar que se hacen las cosas correctamente, en el caso del, del, eh, de la acreditación institucional que, sea, que está asociada también a la acreditación del programa por 10 años que es un, un logro importantísimo para las tres universidades, del convenio y de la interinstitucionalidad, sino el, de, dentro del premio de AUIP, ¿no? que es también un reconocimiento internacional que posiciona el doctorado eh, como uno de los mejores en el campo de la educación y el campo sociohumanístico. El reconocimiento que ha recibido el doctorado por parte del Ministerio de Educación en el proceso de acreditación significa mucho para el doctorado y para la sociedad colombiana. En primer lugar, para el doctorado, porque muestra que los esfuerzos que se han emprendido de parte de la coordinación y del equipo docente, han arrojado sus frutos. El que hayamos logrado mejorar los índices en cuanto a reducción de la deserción, en cuanto al reconocimiento de las tesis laureadas o con distinción, el que hayamos logrado reducir el número de años para eh, que un estudiante obtenga su título, el que se haya podido aumentar de forma significativa la producción intelectual y el que los profesores eh, ahora estén mejor eh, ranqueados o mejor calificados de acuerdo con las clasificaciones que establece co conciencias para este fin nos muestran que en efecto estamos haciendo bien la tarea. El programa nace en el 2006 con la intención de unir recursos, especialmente de índole académico, de tres universidades. Una eh, a nivel nacional, que es la pedagógica nacional, otra a nivel distrital, que es la Universidad Distrital Francisco José de Caldas y una regional, que es la Universidad del Valle. Pero el tema de la interinstitucionalidad surge, eh, digamos, como una formalidad y realmente es a través del tiempo que se va consolidando eh, ese tipo de colaboración. El doctorado nace respaldado por equipos de investigación sólidos. Esa es una característica que no tiene ningún doctorado en Colombia, por lo menos en el campo de, la, de las humanidades y de la educación, educación y humanidades. Eh... Esa me parece que es la diferencia fundamental y a partir de ese planteamiento, de esa diferencia fundamental entonces el doctorado se propone es la formación de un investigador eh, que sea capaz de abordar los problemas del conocimiento franqueando la línea, la frontera del conocimiento. En términos generales los grupos de investigación tienen eh, distintos proyectos, distintas líneas de investigación. Entonces, eh, el interés nuestro es que los estudiantes eh, se vinculen a esa trayectoria, eh, beban de ella y a su vez la retroalimenten. Entonces, para nosotros es como una especie de trabajo de seducción, demostrarle al estudiante que somos un grupo eh, que está posicionando en el país unos temas relacionados con el campo de la educación y que es importante que ellos eh, entren a continuar esa tradición. Entonces tenemos un programa en el que se hacen seminarios conjuntos eh, entre las tres universidades o dos de ellas, en el que se hace dirección de tesis conjunta, en el que se comparten también algunos de los invitados internacionales, en el que se desarrollan proyectos de investigación entre dos o más sedes eh, y eso creo que, que, que ha sido como una de las ganancias más fuertes a través del tiempo. Eh, en este en este programa y es realmente concretar la idea de la interinstitucionalidad no hay muchas experiencias en el país en el campo de las ciencias sociales de las ciencias de las humanidades y de la educación es el único programa interinstitucional o sea que no fue una propuesta curricular sino que fue una propuesta académica que implicaba un programa de formación científica en educación a ponerlo de esa manera y a partir de ahí, entonces, por lo tanto, el, el doctorado se funda sobre tres grandes ejes. El eje central y el más importante y el fundamental es el de la, for, el de la formación investigativa. ¿sí? Ahí se desarrolla la tesis, se desarrollan las pasantías, se desarrolla todo el trabajo académico en la cual los estudiantes ingresan y esta es la segunda importancia que tiene que ver con la investigación, ingresan a un grupo de investigación. O sea, el estudiante no está por fuera de los, de los grupos de investigación, en lo que está escrito. El doctorado no solamente tiene una importancia por el tipo de problemas que resuelve y su impacto en el medio, sino también por lo que es la cultura científica en el campo social y humanístico, y en particular relacionado con la carrera de formación de profesores. Es decir, que los estudios de investigación social eh, en este caso de la investigación en educación y en particular de la educación en ciencias, eh, tienen, digamos, como una, un impacto muy, muy grande eh, para la formación de futuras generaciones de científicos en el país. El doctorado ha tenido amplio desarrollo eh, al venir constituyéndose distintos énfasis a través de los cuales producimos conocimiento que redunda en el bienestar de la sociedad y en la calidad de la educación. El doctorado tiene siete énfasis, no, no todos los énfasis se comparten en las tres sedes, por ejemplo nosotros tenemos eh, énfasis en, en filosofía, enseñanza de la filosofía, historia de la educación, educación comparada, educación eh, política eh, y sociedad, eh, en lenguaje, tenemos eh, énfasis en enseñanza de las ciencias, es decir, el, los énfasis lo que hacen es que eh, permiten que los grupos confluyan en algunas temáticas, eh, en alguna línea de trabajo común y permiten que no solamente los seminarios se configuren en torno y se ofrezcan en torno a esas grandes temáticas que aglutinan los énfasis, sino que los estudiantes tengan la posibilidad de, al cursar el doctorado, eh, focalizarse en algunos de esos temas, eh, profundizar en esos temas y generar conocimiento en esos temas o, o campos o subcampos de, de trabajo eso también es una de las fortalezas del programa porque el programa no ofrece una o dos o dos eh, líneas de trabajo, uno o dos énfasis, sino que tiene una amplia gama de posibilidades y además estamos siempre abiertos a que aparezcan nuevos énfasis, a que los grupos de investigación puedan configurar nuevos, nuevas líneas de, de, de investigación. El énfasis de, de educación en ciencias está organizado eh, según una, una, una serie de líneas de investigación, que cada universidad de las tres, Universidad Pedagógica Nacional, Distrital y Valle, tiene. Sin embargo, hay unas líneas comunes que tienen que ver con eh, temas relacionados con la Historia y Filosofía de las Ciencias, asociado con la formación de profesores, temas relacionados con el cambio didáctico del profesorado, eh, temas eh, o líneas relacionadas con la cultura de la enseñanza de las ciencias, eh, relacionados con el conocimiento escolar del profesorado, y también tenemos algunas recientes, hace unos 3 o 4 años, las cuales nos se vinculan con otros tipos de educaciones, como por ejemplo la educación tecnológica, o en mi caso, en la cual estoy vinculado, que es la articulación de la educación en ciencias con la educación ambiental. El énfasis tiene muchos retos. Uno de ellos tiene que ver con eh, la configuración de la enseñanza de las ciencias como un campo de conocimiento, eh, al respecto... Eh, el doctorado tiene importantes desarrollos a nivel nacional y a nivel latinoamericano que aportan a esa constitución de un campo de conocimiento llamado didáctica de las ciencias. De otra parte, eh, también eh, otro reto de este énfasis tiene que ver con la incidencia de este conocimiento que se produce a partir de la investigación en la transformación de las prácticas de educación en ciencias, eh, particularmente de una manera muy especial en el contexto colombiano. Y también eh, producir conocimiento que tiene que ver con el ámbito educativo y pedagógico en general. El énfasis de educación en ciencias, entonces, aporta a la constitución, al desarrollo de un campo de investigación que existe, pues, eh, en todo el mundo, pero que en Colombia está, digamos, bastante joven y los trabajos que desarrollamos acá, pues ayudan a, al desarrollo no solamente de la educación en ciencias en el mundo, sino en particular de la educación en ciencias en Colombia. Eh, cabe resaltar que en los últimos semestres nos hemos puesto a la tarea de, de abrir unos espacios para que los doctorandos presenten sus avances de tesis doctoral y, re, y reciban una retroalimentación de los integrantes del énfasis. También es muy importante la cátedra que tuvo a cargo el, el énfasis el semestre anterior, 2017-2, en donde participamos no solamente los profesores del, de, que estamos adscritos a la universidad pedagógica, sino también eh, profesores de las otras universidades, incluso de carácter internacional. Tuvimos la visita de profesores de Brasil, de España, en donde ellos plantearon en las cátedras pues, digamos las apuestas que se tienen de la educación en ciencias desde diferentes perspectivas. El énfasis de sujetos y escenarios de aprendizaje del cual hago parte se interesa principalmente por indagar los procesos cognositivos y del comportamiento que contribuyen a que las personas aprendan dentro de un escenario o dentro de una condición de aprendizaje situado. Esto quiere decir que lo que le interesa al énfasis, al énfasis principalmente es indagar acerca de cómo los individuos procesan información, responden al medio ambiente, cambian su comportamiento en función de una serie de mecanismos pedagógicos, psicológicos y del ambiente que contribuyen a que su aprendizaje sea eh, realmente un cambio permanente en la conducta de las personas que transforme la realidad de los individuos. Nosotros tenemos un grupo que se ocupa de, de la educación superior, el conocimiento y la comunicación. Y en ese grupo estamos construyendo una línea de investigación que se llama educación-comunicación y en la cual hay estudiantes de maestría y de doctorado centrados en, en un objeto que llamamos educomunicación. Lo que nosotros pensamos es que en general en Colombia hace falta eh, digamos en términos cuantitativos, mucha formación doctoral. Pero en segundo lugar es que eh, esa formación no, a veces no tiene mucho nexo con el campo desde el punto de vista de administrativo, académico, político. Y la importancia que tiene hoy eso es que mm, a nuestro modo de ver nosotros hace muchos años estamos hablando de una crisis en la educación, en el sistema formal de educación. Me parece que lo más importante es que con las investigaciones que se hacen en los distintos niveles de formación, logramos tener eh, un fuerte componente de comprensión de lo que pasa, en nuestro caso, en el doctorado, en términos de problemas que son sensibles, para la construcción de la nacionalidad, para la comprensión de los fundamentos teóricos universales de la pedagogía. En el caso del énfasis particular en el que yo trabajo, que es el de filosofía y de enseñanza de la filosofía, lo que más hemos preguntado es cuáles son como las variables que permiten filosóficamente entender los pruebas de formación por una parte y por otra, cómo enseñar filosofía, cómo enseñar bien filosofía, en todos los niveles y a todas las poblaciones en la sociedad. Otro aspecto que yo considero fundamental, por ejemplo, en, en el caso mío, la experiencia particular, es que contribuyo de manera directa, no solo en su formación investigativa desde la perspectiva de lo que nosotros pensamos eh, del lenguaje como objeto pedagógico y de la literatura también como objeto pedagógico, sino también en la manera como apuntalamos esa investigación con nuestros productos de investigación y adicionalmente con la provisión de bibliografías, que es algo que para los estudiantes ha sido una experiencia bastante novedosa, porque a veces no se cuenta con bibliografía en el país, y nosotros tenemos medios de acceder a esa bibliografía a través de distintas redes de datos, fuentes de datos, que nos ayudan a nosotros a estar actualizados y a contar realmente con las últimas publicaciones y con las últimas, eh, los últimos resultados de investigación a lo largo y ancho del mundo. Me parece que lo más significativo que hoy tiene para ofrecer el doctorado es el hecho de que es muy reconocido internacionalmente, no es una casualidad que por ejemplo en este seminario no solamente tenemos estudiantes de pregrado, estudiantes de doctorado, profesores de distintos lugares del país, sino que tenemos una cauda muy significativa de estudiantes que han venido a hacer pasantía con nosotros y de profesores que vienen a compartir sus investigaciones con nosotros. Y las expectativas que, que uno tiene cuando sale de su, de su lugar de, de trabajo y de investigación es poder ampliar los lazos, poder someter a discusión sus conclusiones y sobre todo generar una comunidad de, de, de intelectual, una comunidad intelectual, una comunidad de pensamiento que contribuya sobre todo bueno a, a, a la emancipación cultural de nuestros pueblos, a la emancipación intelectual, es muy importante para nosotros eh, contar con gente muy joven, en, en, tanto en, los, en el grupo de investigación que está aquí como en el que, está en, en el que tenemos en Argentina, y la tarea que nosotros realizamos eh, de alguna manera eh, genera vínculos y lazos entre las universidades que promocionan la, la, la formación de los jóvenes en otras, en otras universidades, el conocimiento de otras realidades, la vida fuera de, de sus países, me parece que eso también es algo que se propician con estos encuentros que, que nosotros estamos teniendo. Yo me vinculé a ese grupo desde la monitoría de investigación que ofrecían desde la licenciatura. Al incluirme en ese grupo y a empezar a trabajar con ellos, me di cuenta que tenía una dinámica muy peculiar. La dinámica consistía en que el profesor ponía estudiantes de pregrado en diálogo con estudiantes del doctorado interinstitucional en educación, ya que el profesor allí coordina una línea que se llama filosofía y enseñanza de la filosofía. Allí eh, tenemos proyectos conjuntos y la idea es que eh, nosotros como estudiantes de pregrado conozcamos también las dinámicas del doctorado para darle una continuidad pues, a nuestra carrera profesional. Posteriormente, ya como egresada, pues lo que tengo es esa, esa formación como docente investigadora en la que todo el tiempo estoy viviendo un proceso de, de, de investigación, siempre estoy enfrentada a ver cómo adquiero nuevos conocimientos y cómo eso se lleva a la docencia de alguna manera, o sea, saber que la, la educación no, es, no puede ser un proceso estático y que siempre se tiene que estar alimentando de, de nuevas reflexiones. El interinstitucional en educación de la Universidad Pedagógica Nacional ha venido desarrollándose a lo largo de estos últimos años como una propuesta a la sociedad colombiana para mejorar la calidad de la educación. Hemos hecho un gran esfuerzo por contribuir a mejorar la calidad de la educación de los docentes y de distintos profesionales que se han vinculado con miras a hacer de su trabajo como profesores universitarios eh, un trabajo de investigación que aporte a la ciudadanía en el campo de la pedagogía y los problemas de la educación. Aquí estudiamos los problemas de educación nuestros y esa es una, una premisa que yo he tratado de mantener en mi vida en, en todos estos contextos de internacionalización, estandarización y todo donde se, donde se trata de validar solamente lo que viene en inglés y lo que vale en Europa, entonces, no, o sea, lo que lo que hemos aprendido acá también es a, a valorar lo nuestro e investigar por lo nuestro. Entre las muchas cualidades que tiene nuestro doctorado, una muy importante tiene que ver con la manera como trabajamos con los estudiantes. Desde el momento en que los estudiantes ingresan al doctorado, lo hacen adscribiéndose, a grupos de investigación. Es decir, la admisión está supeditada a la evaluación de una propuesta que tiene que ver con uno de los grupos de investigación, con lo cual esos eh, trabajos doctorales de los estudiantes están muy contextualizados, responden mucho a los intereses y los estudiantes eh, cuentan ya con una base inicial del marco referencial de los grupos de investigación la cátedra doctoral es una creación del doctorado que busca dar elementos pedagógicos comunes a todos los estudiantes del doctorado que se hace extensivo a estudiantes de maestría inclusive estudiantes de pregrado pero cuyo fundamento está en la formación común en asuntos pedagógicos y de educación para los estudiantes de doctorado la cátedra Doctoral, eh, me parece que es una de las contribuciones más importantes que tiene el doctorado, no solo para la universidad, sino en general para lo que podríamos llamar el campo educativo a nivel nacional. Eh, es una, digamos, una apuesta importante de los grupos de investigación y de los profesores del doctorado para colocar eh, las discusiones, los avances de las investigaciones en público, socializarlo, obviamente no solamente para los procesos de formación, es decir, para los orientandos, para los estudiantes del doctorado, sino también para otros profesores de la universidad y otros estudiantes también de las maestrías e incluso también de los del pregrado. En ese sentido creo que las distintas versiones que se han realizado constituyen una muestra del trabajo que hace el doctorado en investigación y en esa medida me parece que es una contribución muy importante. Para el país significa mucho Significa en primer lugar Que la investigación en educación Va por buen camino Que estamos contribuyendo de forma significativa A cualificar a los docentes A cualificar a quienes hacen investigación En pedagogía y en educación Y que con seguridad A mediano y a largo plazo Veremos frutos mucho más claros En lo que respecta a la calidad de la educación De nuestro país Entonces, un doctorado potencia y transforma eso y además habla de una cosa que es muy significativa que es mire la educación no es eso que creen que es ni es tampoco la salvadora del mundo pero tampoco es cualquier cosa cualquiera no puede educar y además hay una cosa que es, es significativa que es también esta mire el, el ¿en qué niveles ha quedado la formación en este país? Hoy formar es eh, eh, entrenar, hoy formar es eh, instrumentar, hoy formar es cualquier cosa, hoy cual, o sea, y, y, y, y las universidades, como han convertido eso fundamentalmente en un gran negocio, ¿sí? entonces la formación es lo que, lo que menos importa. ¿no? Uno de los mayores aciertos del doctorado y de la universidad es el hecho de que ha permitido que los grupos de investigación vayan creciendo, vayan consolidándose y se ha apoyado que se dé ese proceso. Me parece que lo que ahora tenemos es que empezar a tener eh, no solamente la fortaleza en lo que ya hemos hecho, sino quizás en la convocatoria para concursos, en la planificación de nuevos proyectos, en el diseño de nuevos planes, abrirnos a temas que no hemos profundizado. La importancia de, de la investigación en educación es, es enorme porque todo país requiere eh, generar conocimiento acerca de cómo pretende vivir en el futuro y creo que generar conocimiento en educación en, en cómo se producen procesos educativos, formativos eh, es fundamental, nos permite tener mucho más conciencia de, de los retos eh, en, en educación y en la construcción de sociedad, nos permite también pensarnos como, como sociedad, nos permite pensar también nuestros, eh, nuestro legado cultural, nos permite proyectarnos de formas distintas y creo que la investigación en educación genera esas posibilidades.